Están haciendo quesadillas, una quesadilla de papa con chorizo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 Dal Dalajaba da Opa Arroz Matar Vamos a esperar aquí que me den chance para grabar Matar Este Esto es arroz huele muy rico eh Muy rico que huele Esto es Murdu Paiza, Paisa Ahí Están haciendo quesadillas Una quesadilla de papa con chorizo eso como crepa quesadillas Aquí Son los buffins. Unas galletas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 Un poquito picosito. Y este es como cordero. Uh -huh. Está bien rico. Sí, o sea, pica. Bueno. Por ahí preguntaban si era dulce la comida. Uh -huh. No. Hay cosas este es dulces. El de pero este es con pipián de México. Igualito. Sí, picosito. Como esos molitos. Que hacen las abuelitas. Tiene lentejas. Tiene... Bastante bueno. ¿eh? Uh -huh. y aquí comen como una tortilla hecha. Que no, no es harina, es de arroz Mira, mmm, Allá las están haciendo Entonces con la tortillita puedes este, comerte Lo que, que traje es yo fue pan que... Unos panecitos como de trigo de, Digo, de, de estas, ¿cómo se llaman estas? Se me fue No sé Como al piste Como las semillitas Pan Y de postre Con un brownie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 si sí, vamos a entrar a la salita esta sala está del lado de las salidas internacionales habíamos estado en la sala de salidas nacional y hay mucha gente ok, aquí puedes tomar agua tenemos fruta ¿qué es lo leo? no sé algo, no, más y no sé eh, unas tartitas, unos brownies, ensalada, pastita. Mil sí. Gatway soap, sí, sí. lentejas. Sí. Este el es. Es, el allá. es este, es este. Chicken Butter Masala. comer Acá hay más platillos que allá, eh ahí nomás había uno y aquí hay tres arroz, ay huele bien rico mantequilla, pan, changuises. y... esto que es oh, y de este lado está barrita para una sopa o algo así tenemos cafecitos y galletas. galletas. La sala. Es? La sala lounge. Ahí atrás están los baños. Y aquí está la parte de para estar esperando tu vuelo. Ahí al fondo tienen 3 Max. Que puedes usar mientras estás aquí una pantalla para ver la tele y nos dieron nuestra clave de internet. Saludos desde la plaza de nuevo. Saludos desde la plaza Premium Lounge del aeropuerto de Delhi, salidas internacionales. Venimos aquí después de una larga odisea, casi dos horas de esperar este por mi boleto porque nuestro vuelo a Frankfurt fue cancelado por la huelga que hay de eh, sobrecargos. Eso fue lo que nos dijeron, entonces se cancelaron todos los vuelos de Lufthansa. Según sí. esto a nivel mundial... Nivel mundial, eh, y pues nos buscaron otro vuelo hacia la ciudad de México eh, por Air, Air India. Vamos a volar México, Chicago, Chicago, ah, no, Nueva. Nueva Delhi, Chicago, Chicago, México. Uh -huh. eh, nuestro vuelo sale a las 2 de la mañana. Y vamos a llegar antes a México al final de, de todo esto. Eh, esa es la buena noticia. Y pues no habíamos comido nada, solamente unas copitas y una malteada. Pero ya venimos a comer aquí, a la sala de la Plaza Premium. Y bastante bien, igual que la otra este, sala de salidas nacionales. Hay guisados, ensaladas, este, chopas, fruta, este, postres, bebidas, de todo. Bastante bueno. Saludos y ahorita nos vamos a subir a nuestro avión. A la BMD de Corea